Nuevamente fue aplazada este lunes la audiencia en que se conoce la acción de Amparo, incoada por vocales que componen la Junta del Distrito Municipal de Cenoví, luego de la denuncia hecha de supuestas irregularidades en la gestión de Jorge Luis Saldívar. A su salida, representante legal del actual director del distrito explicó las causas del aplazamiento. Hoy en día se ha realizado el aplazamiento de la audiencia que se ha de conocer contra el tesorero, Contador, municip contador municipal y representante de recursos humanos de la Junta Distrital de Cenoví, en vista de que se debe de regularizar la notificación, puesto que no se le dio un plazo, eh, como estipula la ley 137.11, eh, donde ellos deben de emplazarlo, dándole la oportunidad de que ellos conozcan la documentación y puedan asesorarse, porque el hecho de que yo represente, a Jorge Lizardí Barmena, en este caso no significa que ellos quieran que yo los represente, pero ellos, en vista de que no han tenido tiempo y son personas eh, íntegras que desean dar respuesta a algo que ni siquiera se le ha entregado, claro está, ellos han decidido que yo me constituya en su nombre. En tanto que los abogados de los concejales que han incoado la acción manifestaron se trata de estrategias para dilatar el proceso, ante la negativa de entregar las documentaciones requeridas. En el día de hoy los abogados de Jorge y Antonio Saldíber Mena, director de la Junta Distrital de Senoví, han pedido aplazamiento a los fines de que se le notifique al tesorero, al recursos humanos, al contable, la decisión de la juez. Nosotros cumplimos con ese mandato el día 25 de enero a través de un aguacil y expresamente fuimos con el aguacil a esa junta distrital. Lo que pasa es que ahí esto se maneja es como un asunto de propiedad privada y como un asunto de caudillismo y tiranía. ¿Por qué? Porque no se permite la notificación de ningún documento, de que ningún funcionario reciba un documento en ese lugar. Pero eso se acabó. La juez el día de hoy le dijo expresamente que van a notificar de nuevo con la misma aguacil y que deben recibir el acto porque ahí no son ni buros ni caballos los que trabajan ahí, que son funcionarios públicos pagados con los impuestos del Estado Dominicano. Alguien anda retorciendo los hechos. Y ustedes oyeron cuando yo me refería al artículo 15 en su numeral 5 y me refería al artículo 52 de la ley de organización municipal. Eh. Señor representante de la Junta del Distrito Municipal de Senoví, es la única persona responsable no puede nunca salir de este proceso, porque su sus hombros es que está la responsabilidad de entregar estos documentos. Él está violando la ley y lo que han dicho es que él está excluido de ese proceso. Están hablando vulgar mentiras este pueblo y están tratando de confundir a la opinión pública. Eso es lo primero. Lo segundo es que no hay escapatoria porque hay jurisprudencia sobre el particular y esos documento, él va a tener que entregarlo de manera obligatoria y se le va a agravar la situación y por qué se le va a agravar a él la situación y ojalá que su consejero lo aconseje lo orienten, porque la actitud que le está subiendo de desafío es violatoria a la constitución de la república y por eso también lo vamos a procesar porque si nosotros hemos capturado a generales ¿Qué será a Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.